Good morning. For your request, this is your morning wake up call. It is now time to get up and start the day. Today is going to be a great day. Estamos aquí en Elizondo en Bastana Aventura Park y hemos hecho como una rutilla de cuatro tirolinas y el péndulo este más alto, 150 metros, claro, los paisajes y el disfrute de la acción están guay. Sí, muy recomendable. Y el péndulo está un chute guay, un chute y muy divertido. Sí, muy recomendable. Cada cual hacer de su manera. Es divertido, pues... a ver, te entra de la tensión Es como que dudas de si vas a saltar, ¿eh? Sí, sí, sí, Ay, en, yo el, no. en el 3, 2, 1, te vas te así como... y luego te tiras ¿sí? Yo pues te he como... cagado más en el momento, ya cuando ya estás en el aire, sigo. Como... es que no he pensado, no podía pensar No tenía muchas ganas de hacerlo y... Porque no sé, lo recomiendo a todo el mundo. Luego te sientes orgulloso de haber podido saltar. Y bueno, nos han ido acompañando Miquel, y Aitor, muy majos. Han tenido mucha paciencia, como siempre, como todo el mundo que se encuentra con nosotros. Porque le hiciera falta. Y eso, nada, pues agradecimiento. Silencio, se rueda. Cuando nos enteramos de que íbamos a participar en este proyecto, nos alegramos un montón porque yo, por lo menos, no me lo esperaba. Madrugábamos mucho e intentábamos ir puntuales ya solo en el desayuno, ya nos retrasábamos 15 minutos. Y bueno, íbamos tarde, pero no nos dábamos prisa, ya que tampoco, tampoco nos hemos estresado. ¿no? Ya. Para compensar el curro ¿no? de el horas estrés. y horas y horas y estrés, fatal. Los principales recursos han sido dormir en la furgoneta. Eva. Pero va? No ah, sí, sí, nosotros, sí, el chofer, no podemos dormir. ¿Comer? Qué pecho de ¿Comer? <risa> ¿Comer? ¿Mucho? Muchísimo. Porque encima dormíamos poco. O sea, Pero estamos creciendo. Estamos, tarde. Las carreteras son preciosas. O sea, tú vas mirando a cualquier sitio y tienes paisajes alucinantes. Claro. todos apañado todos juntos. Sí, hemos estado muy a gusto. Los ratos de, de grupo y el dinamismo de risa y de estar juntos, con Pedro, sí, todo eso, sí, que, sí. Y que al final hemos encajado bien y hemos sabido disfrutar. Recomendamos a todos los jóvenes de Navarra a salir de casa y conocer esta tierra, su diversidad, su gente, sus pueblos, su naturaleza y a disfrutarlo mucho.